Continuamos en el Infoclaxo y ustedes saben, el Infoclaxo nos da la posibilidad de ir viajando a diferentes lugares, eh, aunque sea de manera virtual, pero para entender tal, tal, también la dimensión de eventos que se realizan en diversas partes del mundo. El viaje concreto ahora es... A Alemania. Se está realizando el taller internacional Memorias Colectivas y Resistencias Actuales en América Latina y tengo el gusto de presentar a Isabel eh, Piper, eh, que es de la Universidad de Chile, bueno, eh, forma parte de Calas, pero también de Claxo, de Olaf Karl Mayer, jefe de Calas. Philip Walsberger, director del Centro de Estudios Interamericanos del CIAS, a los cuales les doy la bienvenida. Eh, Olaf, Philip, Isabel, bienvenidos al Infoclaxio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, ahí nos da la posibilidad a cada uno poder hablar unos minutos. Primero para que me cuenten. Eh, ¿Qué implica y sobre qué temas se avanzó en este Taller Internacional Memorias Colectivas y Resistencias Actuales en América Latina? Eh, Olaf, digo, ¿cuál es la importancia de realizar un taller de estas características y el porqué de estos temas? Mira, para nosotros eh, es un gusto particular. Eh, como CALAS trabajamos eh, sobre todo en nuestras sedes en América Latina. Y uh, para equilibrar el, el diálogo también con, con Alemania, uh, tenemos una cátedra Kalas, uh, en, en, en Alemania y ahora Isabel es la catedrática y um, por eso también uh, uh, nos, uh, nos sentamos a organizar conjuntamente este taller en, en Alemania y nos parece que uh, el tema de las uh, memorias colectivas y eh, de las resistencias, eh, o sea, es, es un tema interesante para articular eh, el, el debate del pasado con los retos del futuro. Y como Calas trabaja con la idea de afrontar las crisis, o sea, vemos acá debates, o sea, a través de América Latina, cómo afrontar las crisis, diversas crisis, o sea, una de las crisis de la construcción de la nación en términos muy generales, pero también de la representación eh, política que vemos ahora en muchos movimientos, especialmente que, que discutimos ahora en el Perú, Colombia y en Chile. Eh, en ese camino entiendo eh, que realmente es muy importante hablar de las memorias colectivas y de pensar en esa construcción de memorias dinámicas, no estancadas, pensándolo así. Isabel, contigo hemos hablado en infinidad de, de oportunidades con respecto al tema y la importancia de hablar de estos temas, pero ¿cuál es tu valorización con respecto a este taller internacional y hablar de memorias colectivas pensando en este, en este puente entre Alemania, Europa y América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que fue muy, muy interesante, muy enriquecedor para todas las personas que participamos por distintas razones. Fue como eh, uno de nuestros participantes dijo hoy, una especie de viaje, eh, de viaje por distintos contextos, distintas realidades, pero también de viaje conceptual, de cómo han viajado a las categorías, de cómo han viajado los contextos, de cómo via ha viajado y viaja la memoria. Eh, se juntaron, nos juntamos, ¿no? Eh, diversos investigadores e investigadoras, muchas de ellos parte de la red Claxo también, que son originalmente de Latinoamérica y viven en Europa o que viviendo en Europa estén, están vinculados con el estudio de América Latina. Entonces creo que ha habido un diálogo muy fructífero a partir de las preguntas, por las memorias de las resistencias actuales en América Latina, un diálogo que ha sido un diálogo conceptual un diálogo de análisis de políticas públicas y, y un diálogo de análisis de, de experiencias de movilización social. Eh, en este camino, Philip, y consultándote a ti, bueno, cuál es la importancia de hablar de estas temáticas, cuál es la, la fuerza que, que tiene poder plantear el tema de las memorias eh, colectivas, digo, eh, en panoramas evidentemente muy diversos, pero con una estructuración de pasados recientes complejos en muchas de nuestras naciones. Digo, ¿cuál es. Eh, ¿Cuál es tu visión con respecto a este taller internacional? Y después iremos con cada uno sobre temáticas específicas, pero primero una reflexión más general sobre la importancia de este taller. Bueno, la importancia para mí es definitivamente en el ámbito de la interdisciplinaridad. Eh, tenemos teníamos aquí hoy eh, eh, eh, investigadoras, investigadoras eh, de muchas partes, pero también de muchas disciplinas web, para mí, un, un diálogo muy rico en ese sentido. Eh, también nosotros en el CIAS eh, trabajamos eh, en movimientos o, o acontecimientos sociales eh, entrelazados, ¿no? eh, Trabajamos, eh, queremos sobrepasar ciertos nacionalismos metodológicos, aunque tenemos eh, ciertos eh, casos y estudios de países concretos, pero vimos también cómo hay experiencias que se ven ve se dan en una parte que luego se reinterpreta luego se dan en otra parte y eso creo que eso esa forma de viajar de conceptos y de movimientos ha sido muy enriquecedor para todos eh, en todo este camino y volviendo a, a cuestiones específicas, aquí me pasaban algunos datos eh, para empezar a profundizar un poco más en algunas cuestiones relacionadas con las memorias colectivas y las resistencias actuales en Latinoamérica. Y ahí Olaf eh, no, nos planteaban un, un tema con características eh, fuertes, pero sobre todo interesantes. Y a la muerte de lo social y el poder constituyente popular. Digo, si eso lo pudiésemos llevar, estoy pensando en gente que del otro lado eh, posiblemente o no forme parte de la academia, pero sí forma parte de las memorias colectivas y puede ser interesante ahí avanzar sobre otros públicos. ¿Qué nos dirías sobre estas temáticas, Olaf? Mira, yo, yo lo elaboré en, eh, con respecto al caso chileno, pero yo creo también hay antecedentes que son más generales. O sea, eh, sabemos que a través eh, de las políticas neoliberales se ha pensado eh, los, eh, el, el hombre y la mujer, las personas, como individuos aislados. Y eso, básicamente, ha llevado a una muerte de lo social, porque cada uno es individualizado, atomizado. Y eso era, obviamente, también un concepto de gobernanza, de control social político, y eso se vinculaba muchas veces con proyectos autoritarios que también por la fuerza de la soberanía controlaban este aislamiento, digamos. Yo creo eh, en, en el caso particular que en la propuesta constitucional chilena que no fue aceptada, pero sin embargo vemos el intento como retejer lo social, cómo recrear, poner la solidaridad, la convivencia, eh, el cuidado y estos aspectos entre los seres humanos, y en este caso también entre seres humanos y la naturaleza otra vez en el centro, entonces me parece que ahí una perspectiva eh, antineoliberal básicamente es también retejer eso, lo social, la vida, digamos, como se dice en, en, en muchos debates latinoamericanos, y eso también más allá del, eh, del caso chileno, porque al final tenemos el reto también de pensar la representación política ya no solo en una persona, en una constitución, en una autoridad, sino ver cómo podemos pensar eh, los procesos políticos en sus formas de asamblea en la multitud, o sea, los diferentes movimientos sociales, los feministas, los pueblos indígenas, los LGBTQ+, eh, los ecologistas, etcétera, todos estos que, que emergen para recrear lo social. Entonces, yo creo que eso sí es un gran, y lo discutimos acá, que es un gran reto, cómo estos movimientos se pueden traducir en algo como una constitución, algo más estable, en procesos políticos más estables. Eh, interesantísimo, Lafi pensaba en tiempos... Eh... Eh, en tiempos obviamente muy virulentos, en donde las lógicas neoliberales es, fueron muy fuertes y siguen siendo muy fuertes en muchos sectores, pero me quedo con, e, con eso que tú decías, Olaf, digo, más allá de la no aprobación de una nueva constitución, ¿cuántos rasgos nuevos quedan en las discusiones de colectivas a diferencia de las lógicas individualistas? Y esto en el marco de las nuevas derechas en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que también son muy fuertes, me parece que es una discusión tremendamente vigente. Isabel, eh, si viajamos a otro país, viajamos a Colombia, eh, tú hablas de caleidoscopio de memorias del conflicto armado en Colombia. Tuvimos la oportunidad de estar hace poco tiempo y estaremos dentro de poco con un nuevo foro eh, ahí en, en Colombia. Y realmente es interesante como ahí la lógica de la construcción de memorias colectivas. Pero cuéntanos un poco más de qué habla esta diversidad de memorias al momento de pensar en un momento como el conflicto armado colombiano. Claro, en realidad eh, la, la mesa que tuvimos de discusión se refirió a las comisiones de verdad y específicamente al volumen testimonial de la Comisión de la Verdad de Colombia, como un volumen que rompe con los, con los cánones o con los mandatos canónicos de lo que han sido la mayoría de las comisiones de verdad en América Latina y también en otras partes del mundo, la sudafricana y, y otras, ¿no? En el sentido de que eh, hace el intento y tiene la voluntad de producir una pluralidad de memoria desde un enfoque horizontal, recogiendo la voz de los y las testimoniantes, eh, digamos, no, no es un... El texto del volumen testimonial no es una traducción académica de, eh, de los testimonios y un análisis de los testimonios, sino que es simplemente una edición que pone, eh, como microhistoria es inconclusa, el conjunto de testimonios de diversidad de sujetos que muestra el caleidoscopio de miradas respecto de la guerra y de la violencia eh, en Colombia. Y en ese sentido... Eh, se puso en, en contrapunto también la experiencia de la Comisión de la Verdad de Colombia, específicamente el volumen de testimonio, por la CBR de Perú, que aparece, por el contrario, como una versión única, monolítica y mucho más sesgada de lo que fue el proceso de violencia en el Perú. Eh, Isabel, este, gracias, y vamos a hablar con Filip en relación a, al tema, aquí me traían transformaciones de solidaridad, trayectos de un concepto controversial entre mundos diferentes. Phillip, a, a ¿qué? ¿cuál es la referencia en relación a estas transformaciones de la lógica de solidaridad? Las referencias son experiencias prácticas de movimientos sociales, movimientos feministas de América Latina, eh, que eh, marcaron eh, ciertos conceptos que luego viajan por el mundo y que luego en la teoría política en otras partes están transformados en, eh, dentro de eh, conceptos ya conocidos. o Yo hice este uh, análisis con el tema de la solidaridad. Entonces, yo estaba eh, probando eh, de qué punto, en qué punto hay ciertos conceptos eh, que se nutren de las prácticas de Latinoamérica, pero luego lo eh, sobreescriben en un canon hegemónico eh, que yo me refiero ahí a la solidaridad, pensando que hay otros conceptos muy importantes como la interdependencia, la política transversal o la reciprocidad de este Latinoamérica y pensar así en las conexiones entre cuerpos entre, eh, y también entre movimientos. Eh, en, en todo este camino entiendo que las temáticas podríamos estar un larguísimo rato hablando, pero agradeciéndoles enormemente por la posibilidad, aunque sea entrar un ratito en este taller internacional, abrirlo hacia otros públicos. Eh, Olaf, ¿cómo continúa esto? Digo, ¿Cuáles son las expectativas a, a futuro eh, en relación a esto? Mira, yo creo que esos son temas grandes eh, que, que ahora discutimos y eh, como tú, Gustavo, mismo dijiste, o sea, los procesos políticos ahora en América Latina son tensos entre una ola fuerte de refeudalización, de oligarquización de la política, de la... Extrema derecha, casi de, con algunos rasgos fascistas, y por otro lado, experiencias, digamos, de constituciones y procesos de memoria, de contramemoria, de, de historias alternativas, de otras construcciones de las sociedades, entonces esos son temas, yo creo, transversales para las ciencias sociales y humanidades en América Latina. Entonces el Calas eh, lo, lo toma eh, y lo trabaja en diversas plataformas eh, que todavía tenemos y como ustedes saben, muchas plataformas son abiertas a convocatorias. Entonces invitamos a seguir eh, este diálogo que tenemos ahorita o que hemos tenido esta esta tarde. Eh, Isabel, eh, por tu parte también, un poco la misma pregunta, digo, ¿cómo continúan este, estos temas y cómo continúa la posibilidad de seguir repensándonos sobre estas temáticas? Bueno, yo pienso que tenemos una trayectoria larga de reflexión en respecto respecto al tema, tanto en América Latina como en relación de América Latina y Europa. Yo ahora, bueno, aprovecho para agradecer a Calas por, por esta oportunidad de estar aquí participando como profesora visitante eh, en Alemania, ahora en la Universidad de Bielefeld y Kassel, y espero que esto sea la oportunidad de iniciar, de, por mi parte, porque es el primer contacto que yo tengo con Calas, de iniciar un proceso de proyectos conjuntos en el cual podamos articular las plataformas de diálogo social de Claxo, mm. especialmente, bueno, en este caso, la plataforma de memoria, paz y derechos humanos, eh, y sin embargo, pero también de democracia, para y derechos humanos, perdón. pero también otras plataformas y eh, explorando otro tipo de, de debates y de contenidos, y que está, bueno, hay una colaboración fuerte entre en Claxo y Calas, y que mi presencia aquí, a pesar de que yo no vengo como representante de Claxo, como digo, en el fondo siempre soy representante de Claxo, eh, aunque no lo sea formalmente, eh, esperando que mi presencia aquí sirva también para potenciar esta relación de colaboración. Eh, por, por tu lado, este, Philip, en relación a, a pensar hacia, hacia futuro? Pues en la misma línea, ¿no? Nosotros trabajamos muy cerca con Calas, el CIAS y el Calas son, eh, son eh, entrelazados, son lo mismos en algunas partes eh, y yo creo que seguimos en una línea de diálogos transregionales también. También me parece importante que hay estos eventos aquí en, en Alemania donde hacemos un evento en español donde hay mucha gente que eh, están trabajando en eh, Europa pero vienen de Latinoamérica, eh, una diáspora importante en, en Europa y conectar así también temas y, y dar plataformas para eh, estos diálogos eh, multidisciplinarios ¿no? y las formas. Eh, Aparte de las de las eh, producciones y, y publicaciones académicos, también tenemos la presencia de eh, un músico eh, que también en su ponencia tocaba eh, eh, su instrumento. Entonces es un diálogo que está muy abierto con el activismo, con los movimientos sociales y también eh, con eh, el arte. Una, una maravilla y muy interesante. Me he quedado con las ganas de, de ver esa participación musical también. Nos ha dejado Philip ahí con las ganas. Ojalá en algún momento recibamos algún video, algún material que nos permita ver un poco de eso. Pero les quiero agradecer enormemente por, por esta charla, por ayudarnos a, a reflexionar. Este, y esperemos que la próxima este, nos veamos personalmente para poder hablar un rato más y podamos profundizar sobre cada uno de estos temas. Pero bueno, agradezco mucho este contacto. Gracias por el encuentro.